Hola, bienvenida, bienvenido a una vez más al canal de Amenofis. Hoy te traigo un poco de cine para que podamos recrear la historia antigua y poder verificar por nuestros propios ojos qué es lo que los antiguos nos quisieron dejar inscriptos a, la, a, las, a nosotros, las personas del futuro, para que contemos con algo de que no contar con ello estaríamos perdidos. Hoy por hoy, siglo XXI, si miramos echamos un vistazo al mundo, estamos perdidos. Por lo tanto, no está de más revisar un poco la historia antigua para poder chequear una vez más a través de los ojos de Dios el panorama que ellos en su simpleza nos quisieron dejar para que nuestra vida no se torne un caos producto del control que han ejercido otras mentes para la civilización humana eh, aprovechándose de su inocencia. Bueno, eh, el, el gran secreto que las civilizaciones antiguas nos han querido dejar es el uso de la energía infinita. Como muchos sabrán, a esta altura del partido, los antiguos sabían el secreto del Orgón. El secreto del Orgón... No es otra cosa que a través de limaduras de hierro y de otros metales, mezclándolos en una proporción de 50 y 50 con cera de abejas o parafina, hoy más moderno podríamos decir o resina epoxi, con esta pasta nosotros podemos desacelerar el aéter y llevarlo a su mitad de la velocidad. El aéter es un fluido electromagnético que viaja a una velocidad de 600.000 kilómetros por segundo, por lo que una vez que atraviesa nuestra pasta de limaduras y cera, pasa a perder la mitad de su velocidad, convirtiéndose en orgón según las limaduras que nosotros estemos usando, se convierte en un tipo de orgón o más radiante o más magnético. Serían los dos espectros de la éter en su composición original. Bueno, estamos en Egipto en este momento, en el templo de Dendera, donde las paredes nos avisan algo. Podemos ver que nos avisan de dos espectros. ¿Mm? Nos avisan de, de una energía que los egipcios ya estaban utilizando y que quisieron dejarla a modo de esquema de circuito eléctrico para que nosotros podamos avanzar a ojos destapados sobre la ciencia que nos compromete como seres humanos ya que nuestro cuerpo biológico nace y es producto de esta misma ciencia. Entonces, a, a grandes rasgos podemos ver que nos muestran dos espectros del estilo víbora. Serían dos espectros radiantes que se encuentran. En este caso podemos ver que debajo de, de un espectro hay una torre. Es una torre que tiene cuatro discos, de los cuales del segundo disco salen dos brazos. Uno con una mano que toca con la palma, otro con los dedos que toca con la punta de los dedos. Paralelamente a la izquierda podemos ver una persona sentada sobre su tibia izquierda y con la otra pierna flexionada apuntando con la rodilla para arriba. En su cabeza vemos una esfera y nuevamente las manos tocando con la punta del brazo izquierdo y con la palma del brazo derecho. En este dibujo podemos observar claramente la superposición del orgón para producir un fenómeno que en este caso se debe a la creación de materia. Eh, nosotros estamos en un siglo, siglo XXI, que todavía es un siglo donde el siglo XX no logra desanclarse por lo tanto todavía estamos manejando información del siglo XX. Eh, si nosotros fuéramos a un establo donde hay vacas y le dijéramos a una sola que todas van a ir a un matadero y esa vaca les avise a todas las vacas que van a ir a un matadero el resto de las vacas se reirían de la vaca que dice que van a ir a un matadero en este momento, nosotros estamos en una situación muy similar a la de aquellas vacas. Por lo tanto, es nuestro deber abrir los ojos con seriedad ante lo que nos han dejado los antiguos para que nos podamos sacar la venda. Entonces, bueno, en estas cosas eh, no hay arte egipcio ni nada parecido, son simplemente todos esquemas eléctricos que trabajan con la energía del aéter para la creación de materia y la creación de energía. Por un lado se crea la energía a través de los dos componentes que tiene el aéter, magnético y radiante, y a la vez se forma materia ...a través de la implosión subatómica de una partícula de aéter. Es así como, con simples cosas, se pueden crear bloques de roca de 800 toneladas... ...donde antes no había nada. Esto es algo que vamos a estar explicando más adelante. Vamos a ver ahora. Nos muestran una serie, como una receta podríamos decir, donde hay cinco pelotitas. Las cinco pelotitas, eh, hablando simplemente, se trata de cinco unidades. ¿Mm? Es con lo que empieza este papiro. Tenemos cinco unidades, de las cuales se va a separar la del medio, como punto neutro, y luego tenemos dos a los costados volvemos a tener dos a los costados, en un costado está este tipo de, de, de flor polarizando el costado y la parte de arriba y por el otro no tenemos nada, esto quiere decir que están trabajando con la energía del orgón dividiendo su volumen en cinco partes para sincronizarlas en un clock de dos con un punto central. Esto es típico de, de la éter, donde para la sincronía de la éter se busca un punto medio, se divide en 5 el volumen, se sincroniza en 2 la parte magnética y en 3 la parte radiante. En este caso podemos ver cómo consta de 3, 3, 3, 3, 3. Entonces nosotros tenemos... ...dos pulsos magnéticos, que aquí los tenemos de nuevo, donde se sincronizan con tres pulsos radiantes. Cada un pulso magnético hay seis pulsos radiantes. Eh, vamos a encontrar estos números en muchas partes de los papiros y de los grabados en roca de los egipcios siempre nos van a estar mostrando lo mismo, la sincronía de los orgones magnético y radiante para la superposición luego y su posterior reutilización para crear materia o energía. Eh, vamos a ver otra. Bueno, acá tenemos escrituras cuneiforme, donde estos antiguos, a través de la geometría, nos querían decir cosas. Esto es un idioma muy antiguo, pertenece a la orden del Logos. El Logos es eh, el idioma que ha creado nuestro hemisferio derecho para poder describir la energía de una manera práctica. Nuestro hemisferio derecho... Es donde habita Ánima. Y desde ahí Ánima, nuestra parte más femenina, podríamos decir, es como resuelve estas cuestiones prácticas de la vida para poder acceder a la, <coughs> perdón, a la energía y a la materia. En este caso podemos ver eh, cómo hay triángulos y palitos que salen de las aristas en este caso tenemos un triángulo mirando para abajo un triángulo mirando para el costado donde sus palitos son cruzados volvemos a repetir el mismo patrón quiere decir que acá tenemos dos pulsos de una clase esto se debe leer de izquierda a derecha o de derecha a izquierda que por la dirección de la mayoría Podríamos deducir que se lee de izquierda a derecha. En síntesis, nosotros acá estamos viendo toda una historia donde los pulsos de aéter que vienen de arriba se, se los modifica a través de formas. Si vos pones un triángulo mirando para abajo, lo que vas a lograr es que la fuerza de aéter que viene de arriba logre tener más impulso. ¿Cómo es esto? Es porque la fuerza de, de aéter que viene de arriba es estabilizada por la fuerza que viene de abajo de la Tierra, que son los 10 pulsos electromagnéticos que nos entrega la Tierra, llamados comúnmente en la física como la frecuencia de Schumann. Esta frecuencia... Al entrar por la punta del triángulo, se abre y es así como ya no ofrece una resistencia para el éter que viene de arriba. Al abrirse, se arremolina formando una dona y es así como el éter que viene de arriba gana fuerza, la frecuencia Schumann se abre... Y podemos obtener de este lado un anillo magnético. Como verán, en tan poca cosa hay mucho. Luego estamos viendo que hacen lo mismo, pero de costado. Cuando hablamos de arriba y abajo, estamos hablando de magnetismo, norte y sur. Cuando hablamos de derecha e izquierda, estamos hablando de eléctrico positivo y negativo. Es así como nosotros... Podemos observar que en este gráfico tan simple nos están mostrando la superposición de ondas magnéticas con ondas eléctricas para lograr un objetivo. Se vuelve a repetir y bueno, eh, en este poco de plano que hay acá se puede observar demasiado. Pero son temas que iremos adentrándonos con el tiempo... Despacito vamos a ir analizando. Por ahora te dejo que lo más básico es norte-sur magnético y los dos polos eléctricos perpendiculares creando un equilibrio en su zona central y por ende una zona donde van a salir ondas escalares que como ya sabemos son las ondas que han manejado todas Todas y absolutamente todas las culturas antiguas de la Tierra. Desde hace 300.000 años, desde la creación de las pirámides, que son el mayor modelo de lo que sería la cultura de la energía escalar sobre la Tierra, a partir de ahí en adelante todas las culturas han hecho uso de la energía de la éter y el orgón magnético y el orgón radiante, a través del sonido para crear ondas escalares. Pasamos a otra. Bueno, acá tenemos una representación de otro circuito. Vamos a darle un poquito de zoom para verlo mejor. En este dibujo nosotros podemos observar tres cosas. Por un lado tenemos a dos personas, por otro lado tenemos a otra persona y en el medio tenemos este tipo de artefacto que no es otra cosa que una fuente magnético radiante para generar a través de un puntos medio que da la sincronía con la ZPE, que sería la free energy, la energía ilimitada, genera un tipo de plasma. Eh, como ya hemos venido viendo, eh, todo lo que son jeroglíficos egipcios, las representaciones de los hombres y mujeres no corresponden a hombres y mujeres, sino a campos bioeléctricos, biológicos, donde sus respectivas polaridades son puestas para generar energía. Por lo tanto, nosotros no debemos ver energía ningún tipo de historia humana en estos dibujos, sino planos eléctricos o bioeléctricos. En este caso vemos al hombre con sus dos manos y está sosteniendo la típica barca egipcia donde el lado derecho apunta para allá y el lado izquierdo está arqueado. De esta manera polarizan al orgón magnético y radiante para lograr un punto cero. ¿Mm? Digamos que está mostrando la nave. Eh, de este lado podemos ver que hay dos columnas con una central. Estas dos columnas están tocando un punto donde se abre, como un ramillete de flores podríamos decir, donde hay tres, tres y tres. ¿Mm? Con esto podemos ver nueve pulsos radiantes electroplasmáticos que dependen de dos Es así como logran naturalmente la sincronía para dar con el punto cero de la energía de la éter. Eso es lo que nos quieren mostrar los egipcios y muchas culturas del mundo que lograron dominar el aéter a través de una situación natural, sin forzar los aéteres, han logrado dominar la sincronía para dar la ...con el punto cero y así poder crear materia y energía y luz y todo lo que necesitaban. A la izquierda podemos ver una persona que sostiene un callado. Este callado está sostenido por la mitad. Tiene una base que es un tipo de resonador de ondas donde ahora no se ve... ...pero tiene dos patitas así donde recoge una onda radiante, una onda magnética punto cero y en este lado podemos ver cómo lo magnético va a bajar y lo radiante va a subir, lo radiante va a subir al gorro, el gorro es un tipo de gorro especial que podríamos decir que es magnético y luego en la parte de atrás tenemos una persona que tiene alas que lo cubre, una ala está tocando la parte de abajo, otra ala está tocando la parte de arriba de la fuente generadora de electroplasma, más la punta de los dedos de la otra persona. Esto quiere decir que la sincronía, esto representa la nave, porque tiene alas, y es una nave para seres humanos, porque está representada por un ser humano. Donde el ala izquierda toma el espectro de orgón negativo, y el ala derecha el espectro de orgón positivo radiante donde hay una aceleración de plasma, siempre se produce en la punta una esfera. Esa esfera abre los aéteres en dos y es por eso que terminamos viendo siempre las dos viboritas saliendo de la esfera. Vamos a pasar ahora a otra. Ya les digo, aquí hay mucha información, podríamos estar todo el día hablando de estas cosas. Acá hay un pedacito de jeroglífico, pero vamos a pasar a algo más, más complicado, o menos complicado. La verdad que para mí esto es más complicado que esto. En este circuito electrónico podemos ver, primero que nada, cómo a través de una plataforma donde se han determinado placas dispuestas en ángulos han logrado dar con el momento angular de la éter. Obviamente estas placas estamos viendo que son placas blancas y placas oscuras que representan al material orgánico e inorgánico, como por ejemplo placas de cartón y placas de papel de aluminio. Nosotros a través de poner placas de cartón, placas de papel aluminio dispuestas en el ángulo correcto, podemos generar simplemente con esta plancha un reactor nuclear de energía Orgón. Este reactor nuclear toma la, la fuerza desde esta pelotita y sube por esto que parece una planta, que es simplemente otra máquina más, donde nosotros tenemos el factor magnético norte-sur pulsando sincrónicamente y luego tenemos la flora electroplasmática que se abre en pulsos de 3. Entonces nos quieren decir que cada un pulso magnético luego tienen que haber 3 radiantes hasta que cambia al sur. Entonces sería norte, 3 radiantes, sur, 3 radiantes, norte. Luego nos están mostrando que esto, esto se divide en 4. ¿Dónde? dos van a ser del mismo, del mismo material, que están hechos los trajes de estos faraones, luego hay uno que es verde y luego hay uno que es medio coloradito. Ahí nos están hablando de que la energía creada a través de esta sincronía, dispuesta en este tipo de materiales, va a crear un tipo de aceleración, plasmática para lograr energía. Por otro lado, la plancha tiene un acumulador de orgón que no es otra cosa que un reactor protoplasmático donde tenemos un pequeño reactor dentro de un reactor más grande. Esto provoca la implosión. No está en el medio, por lo tanto podemos ver que la implosión está dispuesta de alguna manera para provocar un efecto distinto del lado izquierdo y un efecto distinto del lado derecho. En el lado derecho, en estos acumuladores, siempre vamos a ver esto, que pareciera el respaldo, pero no es el respaldo. Simplemente que el orgón magnético va a volver para crear una retroalimentación, mientras que el radiante va a salir, nos muestran Siempre esta disposición, que se trata de formas de onda radiantes para generar pulsos de onda cuadrados. ¿Mm? Nosotros podemos ver que es el pulso de onda cuadrado, pulso de onda cuadrado positivo, que luego va a ser llevado a un punto donde se separa en radiante por un lado y en magnético por el otro. Siempre que veamos el bastoncito magnético vamos a ver que la punta apunta a la barba. La barba no es otra cosa que un recipiente para volver a, a encontrarnos con el mismo espectro, a modo de retroalimentación. En este caso tenemos el eléctrico, que también tiene tres puntas, como podrán ver. Acá tenemos dos. ¿Mm? Tenemos un lado del bastón norte y un lado sur. Pero acá tenemos un ángulo, que es el momento angular de la éter, dividido por en tres, para la correcta sincronía, donde en este punto vamos a notar que se da el punto cero, que es la disrupción subatómica de la éter, para poder separar los orgones. Volvemos a ver el gorrito en forma de, de pino de, de bowling, y vemos que atrás hay dos personas femeninas. Eh, una está vestida de la misma manera, quiere decir que estamos hablando de un material, y la otra está vestida del material que representa esta figurita que está acá. Por lo tanto podemos hablar que si este blanco es la figura central de algo que va a emitir ondas cuadradas para poder dar en el punto cero y así separar los dos orgones radiante y magnético, muy probablemente que estemos hablando de un superconductor como por ejemplo el Hormuz. Por lo tanto podemos dar características de superconductor al color blanco y yendo a los materiales y sus colores podríamos decir que el verde es algún tipo de óxido de cromo y que el más anaranjado es cobre. Podría ser hierro, pero también usan colores más oscuros y rojos también, donde es más probable que un rojo sea el hierro y un anaranjado sea el cobre. Acá tenemos dos figuras femeninas que están hablando de dos materiales del tipo electronegativo. Materiales electronegativos, materiales electropositivos. Acá no hay personas, esto es un circuito eléctrico donde con un material electro negativo que está cubierto por un forro superconductor, vamos a estar polarizando nuestro callado radiante y con las otras dos manos vamos a tocar este ángulo de la mano izquierda que sostiene el callado para la sincronía radiante. Yo se los estoy explicando un poco así nomás, como para que puedan ir teniendo una idea de que en esta representación no existe absolutamente nada que sea humano. En este grabado no hay filosofía, no hay historias de seres humanos, no hay pensamientos de seres humanos. Este grabado se remite únicamente al manejo de la energía aéter para poder desacelerarla, volverla a acelerar en partes separadas, radiante y magnética, y superponerlas para crear una disrupción subatómica y así poder obtener energía y materia. Vamos a pasar a otra. Tenemos una hermosa silla, que también es un plano. <coughs> Esta silla nos está mostrando un hermoso grabado, está medio pixeleada, donde tenemos otra vez el patrón de energía masculino y el patrón de energía femenino, y las partes de los brazos, radiante magnético, tocando partes en especial, el hombro, eh, también tenemos el pulso de onda cuadrado, tenemos los codos, Dirigiendo la energía para ciertos lugares y polarizar esto que es una cámara de confinamiento plasmático. Donde vemos que tiene una entrada y una salida y está la esfera. Esto podría ser un mecanismo de propulsión iónico para una nave espacial. Tiene demasiado. Así que vamos a pasar a otra. Acá tenemos de nuevo la esfera, tenemos las flores electroplasmáticas, tenemos los cajones orgónicos utilizados como reactores y una simplemente común y corriente podría decir que esto es los egipcios cuando comían verdura, viste, porque tienen cosas y este está comiéndose un pollo, viste. Pero realmente no se trata de eso, nuestra mente tiene que expandir los horizontes y poder ver que jamás los egipcios hubieran pintado a nadie comiéndose un pollo. Es como que si hay alguien comiéndose un pollo también tiene que haber alguien cagando y meando, porque son cosas básicas de la naturaleza humana. Y sin embargo no está saliendo, estamos viendo personas pequeñas y personas grandes, eso ya saca de contexto a toda lógica de que esto se trate de una historia humana. Por lo tanto, debemos ver con atención cada movimiento como si fuera un circuito electrónico. Podemos ver a la izquierda que esta línea no es lo mismo que a la derecha. ¿eh? O sea, acá estamos viendo que esto... No es lo mismo que esto. Por lo tanto, nos están diciendo que algo que acelera para arriba, la energía luego la va a tomar de costado a través del componente opuesto, radiante magnético. Magnético la lleva y magnético va a quedar por fuera de radiante en el otro lado. Vamos a pasar a otro. Bueno, en esta fotografía... Muchos, muchas personas la han tratado de interpretar y han llegado a cualquier cosa. En esta fotografía nos muestran bien clarito como un gato a través de un cuchillo corta una serpiente que está arqueada, ondulando, en tres. Y digo en tres porque si bien acá la está cortando en uno nosotros podemos ver que el mismo cuchillo está acá y está acá. La serpiente es magnética, los cuchillos son plumas radiantes, quiere decir que con tres pulsos radiantes, nosotros podemos hacer un tipo de fraccionamiento inductivo con energía magnética para poder crear un tren de pulsos y así activar una máquina, el gato. El gato representa a la energía que puede que puede tomar la, eh, la energía magnética y fraccionarla. Eso es lo que representa el gato. El, el pájaro representa al que puede tomar la energía radiante y fraccionarla también, por lo tanto vuela. Eh, bueno, hay más cosas pero en básico nos están mostrando nuevamente los tres pulsos radiantes para fraccionar inductivamente la energía orgón magnética y así poder producir fenómenos que están descritos en estas tablas de aquí más arriba, aquí a los costados. Generalmente eh, a los costados se expresa... Eh, un material y otro material. En este caso, si vemos en las bases, estamos viendo que estamos hablando de el bastoncito magnético y el cuchillo radiante. Estamos viendo que acá hay una base que tiene 3 y 3. O sea, nos están hablando de, por un lado, 5, pero por un lado 6. ¿Mm? Cuando hablamos de 6, hablamos de radiante. Cuando hablamos de puntas, hablamos de radiante. Cuando hablamos de bastones que doblan para abajo, hablamos de magnético. Y cuando hablamos de magnético, hablamos de dos pulsos. Plano, sur, cóncavo o convexo, ¿qué sería esto? Cóncavo, norte. Eh, aquí se da el fenómeno para la antigravedad, por eso está el, la lenteja. Y sigue cada vez más complejo hasta que termina levantando la víbora, en este caso también, cada vez más complejo, hasta que termina levantando la víbora. Eh, sería la culminación, levantar la víbora la finalidad de la inducción, la del fraccionamiento inductivo del orgón magnético a través de tres pulsos de orgón radiante. Vamos a ver otra imagen. Bueno, esta es una imagen de Centroamérica, no es egipcia. Eh, no me acuerdo ahora si es de los aztecas, los mayas o de cuáles pero de nuevo nos están hablando el mismo idioma nos están hablando por un lado de una base que está separada en cinco cinco partes es el primer movimiento que uno tiene que hacer para separar un volumen para fraccionarlo eh, para digamos, diversificar un campo que es un volumen, debemos trozarlo en cinco partes iguales. Luego va a ir en tres, y luego va a ir en dos. De esta manera nosotros vamos a obtener de un lado un tipo de orgón, y del otro lado otro tipo de orgón. Observen bien los dibujos, que son los resultados de los dos orgones. Tenemos punto medio donde está el ojo, eh, tenemos las dos salidas divididas en tres, o sea que tenemos los tres pulsos y los tres pulsos radiantes, pero a la vez en pulsos de 1 y 2, o sea que está bien explicadito. Eh, bueno, volvemos a tener los ángulos, las placas formando ángulos para generar la energía primaria. Este volumen luego va a estar dividido en cinco partes para poder empezar a trabajar. Desde lo magnético y radiante y poder sacar un tipo de electroplasma y otro tipo de electroplasma. Y luego, obviamente, una fuerza superior que se usa para la ionización de las naves o de lo que sea. Vamos a ir a otro. Este es un poco complicado. Por lo menos a mí me cuesta mucho menos lo que es egipcio que lo que es centroamericano. Bueno, acá tenemos... Su, su manera de describir de los egipcios pero vamos a pasar a otra más símbolos egipcios donde cada símbolo es un movimiento energético ¿Mm? es una cosa como que te van explicando de abajo para arriba paso por paso qué es lo que le tenés que ir haciendo a la energía magnética y a la energía radiante para poder ir por así decir eh, desvirtuándola de ser un éter para pasar a separarla por un lado en su espectro radiante y generar ciertos plasmas y por el otro en su espectro magnético para generar otros plasmas. Es así como podemos ver que una base va a generar un tipo de plasma que lo va a tomar las patas del pájaro. Eh, los opuestos se atraen, por lo tanto esto, al ser radiante, esto va a ser magnético. Las plumas son radiantes, las bases estas, tipo lenteja, son magnéticas. Magnético, acá están de nuevo los tres pulsos, donde podemos ver sur, norte y los tres pulsos radiantes, generando una onda de choque que va a levantar la víbora. Y es así como a través de darle frecuencia, que es estos serruchitos que vemos más arriba, vamos a lograr separar magnético de radiante, generar la esfera, y de nuevo está la formita esta de la lenteja, que se refiere a la antigravedad. Vamos a pasar a otra, seguimos acá. Jeroglíficos, símbolos egipcios, donde nos muestran otra vez... Los espectros radiantes triples, triple, eh, también podemos ver la parte par, doble, así que tenemos pares, impares, 2, 3, y a la vez 3 y 3, 6. Y podemos ver cómo eh, a través de las torres de Jed podemos crear campos cuánticos a través de cuatro discos, por lo tanto... Para el fraccionamiento inductivo de la energía éter, vamos a necesitar, por un lado, dos clocks, que es el clock par, para separar lo que es magnético sur-norte, y el impar, que es lo que nos va a dar el fraccionamiento inductivo de lo magnético. Pero luego, una vez que nosotros hemos separado estas energías, a través de pulsos de A4, como si fuera música, eh, vamos a estar desplegando estas ondas entre medio de dos torres. O sea, acá nos está mostrando que entre medio de dos torres sigue avanzando el circuito. No se ve muy bien ahí arriba qué es lo que hay. Pero de eso se trata. Vamos a ver esto. Acá tenemos el ANC, que también en este pequeño circuito tenemos mucha información. Podemos ver que... Eh, esto se basa en un, un manejo de la energía de una manera donde tenemos un circuito, por así decirlo, simétrico. ¿Mm? Mucha atención en esto, donde el, este tipo de avispa tiene cuatro patas que agarran un palito y que lo apuntan a este lugar donde se abren los espectros. Los espectros están apuntando a la parte interior... Por lo tanto, no se están hablando de algún tipo de mecanismo etérico para algo que realmente eh, no se me ocurre qué pensar de tan sofisticado que es esto. Bueno, y por último, para no extender mucho más este video... Acá vemos nuevamente el fraccionamiento inductivo del gato que con un instrumento radiante le corta la cabeza a la serpiente magnética para poder lograr pulsos electromagnéticos. O sea, esto sería. Esto significa electromagnético. Magnético, eléctrico. Electromagnético. Acá vemos cómo nos muestran un ángulo para poder subir el espectro magnético. No lo he medido. Pero es muy interesante saber qué momento angular nos están mostrando los egipcios para subir el espectro magnético. Nuevamente el gato. Nuevamente el gato nos muestra que a través del de electromagnetismo nosotros podemos darle el crecimiento a una planta. ¿Mm? Si nosotros fraccionamos inductivamente los pulsos magnéticos en 1 Hertz nos está mostrando 1 Hertz en la foto anterior habían tres cuchillos nos mostraban 3 Hz. pero en este caso nos está mostrando un Hertz quiere decir que a través de una bobina por ejemplo la no recubierta podemos nosotros agarrar orgón magnético y fraccionarlo inductivamente en pulsos de 1 Hertz y vamos a estar haciendo crecer las plantas nuevamente el gato Cortándole la cabeza con un cuchillo y el árbol detrás nos dice que se trata de un pulso, de un hertz, para hacer crecer los árboles. Y acá tenemos el plano de el de shed, que es un instrumento que se llama DJD eh, de head de J de. De head. De jota E de. De head. De head de molestar. Donde vemos la figura masculina a la izquierda. y la figura femenina a la derecha. Donde los dos están tomando la parte azul del mástil de este. de este dispositivo. Y el hombre con la mano derecha toca la, el primer disco y la, la mujer con la mano derecha toca el último disco. Esto se trata de una ionización de dos energías para acelerar el orgón, lograr la esfera y lograr los plasmas. Tenemos el cajón debajo. Tenemos otro mecanismo donde las rodillas con la punta de los dedos nos muestran un tipo de polarización del orgón especial que va a estar alimentando la base de este dispositivo. Querido hermano, querida hermana, me despido de este video. Te dejé esta locura de información como para que puedas avanzar un poquito más en esto que es la nueva tecnología, que es lo que viene para el siglo XXI y que va a desplazar a todas las escuelas públicas, y privadas va a desplazar a todas las universidades y va a cambiar el paradigma en el mundo entero con respecto a la energía y con respecto a nosotros. Así que bueno, recordá bien que nuestro cuerpo es un cuerpo bioeléctrico y que responde perfectamente al orgón. En este momento el único problema que tenemos para no poder usar el orgón es que estamos programados para el uso únicamente del hemisferio izquierdo. Desde ese lado no podemos usar el orgón porque es desde el hemisferio derecho. Así que les recomiendo mucho eh, meditar. De esta manera ustedes pueden hacer el cambio al derecho y desde el derecho llegar al punto cero. ¿Mm? Poder acelerar la energía orgón en su cuerpo, poder generar plasmas con las manos, y poder disruptir partículas subatómicas simplemente polarizando regiones entre las manos. Así que bueno, te dejo un abrazo, hasta el próximo video y nos vemos. chao